La gente se pregunta cómo, cómo cumplir sus sueños y lo que quiero transmitirles el día de hoy es una de las formas que yo veo y es que muchas veces nosotros no logramos lo que queremos sino lo que realmente somos eso qué significa significa lo siguiente la gente se la pasa deseando cosas y quiere tener metas y quiere lograr sus metas sus objetivos quiere lograr todos sus sueños pero yo lo que quiero decirles es uno atrae o uno logra lo que uno es no lo que se quiere y eso es donde se analiza la forma en como yo pienso la forma en como yo me comunico en como yo me expreso la forma en como yo hago las cosas y entonces aquí viene una clave importante y es que todos nuestros resultados son completamente coherentes Que sean negativos, positivos Todos nuestros resultados son coherentes Si estás pasando por un mal momento o estás angustiado Quiero decirte que eso es coherente Si eres una persona que está fluyendo Que las cosas le están saliendo bien Quiero decirte que eso es coherente Y que ser coherente es que la forma en como yo pienso La forma en como yo comunico La forma en como yo hago las cosas En la que yo siento Genera mi entorno y genera mi realidad Entonces, ¿qué significa esto? yo estaba con un compañero de la universidad y él pensaba lo siguiente, pensaba que su trabajo era un asco, no le gustaba no solamente lo pensaba sino que también lo expresaba y porque él lo expresaba, lo comunicaba y, él, y nosotros, sus compañeros, nos dábamos cuenta de eso mire que es coherente, piensa una cosa la comunica, no solamente la comunica sino que también la siente, se siente mal, no solamente lo piensa lo comunica, lo siente sino que lo emocionaliza, lo mete en estados de ansiedad, de estrés de angustia, pero aquí empezamos. A fallar. Entonces yo le hice una pregunta, si, estás, si piensas que tu trabajo es maluco, no te gusta, lo comunicas, lo sientes, lo emocionalizas, la pregunta que es ¿por qué no renuncias? Lo que les quiero decir en este ejemplo básicamente es lo siguiente. Para nosotros lograr lo que queremos lograr, debemos buscar que nuestra esencia sea lo más coherente posible. ¿Y qué es lo más coherente posible? Que la forma en como yo pienso, la forma en como yo me comunico, la forma en como yo siento, cómo emocionalizo, cómo hago las cosas y las decisiones que tomo sean unas, es decir que todos nuestros centros de energía nuestros centros de procesamiento estén funcionando al unísono yo no sé si ustedes conocen personas que piensan una cosa, comunican otra, sienten otra, emocionalizan otra y toman una decisión completamente contraria. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando nosotros, todo nuestro sistema, están funcionando de forma dispareja, nuestras cosas, las cosas que queremos lograr, lo que queremos materializar, va a tomar un poco más de tiempo. ¿Y por qué va a tomar tiempo? Porque va a ser un poco más difícil lograrlo. Porque en nuestra esencia, en nuestro sistema, en nuestro ser hay incoherencia. Nos va a tomar un poco más de tiempo porque en todo nuestro sistema no hay correlación. Es decir, la forma en cómo pensamos, comunicamos, hacemos no son la misma. Entonces nuestra esencia, nuestra energía no va a saber hacia dónde centrarse.